Yo me quiero ser jodido, creo que para yo es un sueño Todos incompetentes, solo los reales crecemos Coraje, honor, amor, valor y despego Ustedes no tienen nada de eso Soy uno mierda y uno traicionero que quitar a todo el mundo del medio Pero ustedes caen primero Habrá enfrentamientos, no habléis tanto Y seguirán lo vuestro Vais a sufrir cuando veáis yo lo neto Menos mal que acabe y así por todo lo que habéis no sé cómo podéis vivir mintiendo mi mal metiendo, yo no se entiendo yo, Por mí por mi grupo siempre estaremos juntos. Representamos el las la Chijota, Sevilla, los barrios, los niños del sur creando el producto y por mi grupo siempre estaremos juntos representamos el rap puro La CJ se pillan Los barrios los Niños del suelo Alvarito, Pétano y cuando le siguen creando el producto a mi a los de barrio siguen trabajando aunque haya problemas bajo tensión seguimos navegando fluyendo, grabando arriba el rap cargo la, la pudiera hacerme con el chiqui una con la No lo hacemos por dinero ni por tener fama, no. Esto es amor, amor al Aquí La mierda, cabrones, que te declaro sos de, tuyo, barrio, de mierda. Eso no, de mierda, aquí no chupamos, come pollas, no, no vamos a comentar a nadie. Chupar culos sí, por ahí, bro, que ya no chuta. la viamos, perros de mierda. Soy de varios primos. Reales, rap, real, machacando bocas boca.